...una tarea fundamental en estos temas porque de ellos salen las iniciativas que calculan y aterrizan presupuestaciones para cada año por ello es muy importante que hagamos trabajar a esos cabrones los diputados y senadores no se los voy a describir, ustedes los conocen perfectamente bien, hay algunos que llevan 40 años en el cargo, nada más cambian de senador a diputado, diputado a senador y así se la pasan, bueno lo que hay que hacer con ellos es como dije en horas anteriores hacer que hagan su trabajo que nosotros podamos incidir como ciudadanos que somos y ellos nos representan en políticas y decisiones que tienen que ver con agenda pública en salud estemos muy claros quiénes son los diputados que nos representan en nuestros países en nuestros estados, en nuestros distritos en nuestros municipios porque es muy importante tener acceso a ellos ellos se van a hacer como siempre patos, pero nosotros tenemos que buscar los conductos adecuados para de manera institucional encontrar la respuesta que documente que estamos llegando con una propuesta y ellos están entendiendo que la recibieron y la van a someter a consideración, lo que ya dijo la niña es absolutamente puntual toda esta parafernalia de lo que comentó la Tania tiene que ver con todos estos asuntos relacionados con esos que son nuestros representantes que hacen lo que se les ocurre, si se les ocurre, si no los presionamos y sobre todo, si no estamos vigilantes, que hagan su trabajo. El ejercicio de la comunicación con legisladores es vital. Estén siempre claros de quién es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, de la Cámara de Diputados y de sus organismos o órganos locales en sus estados. ¿Por qué razón? hemos lanzado hace algún tiempo la iniciativa de usted senador de Quintana Roo apadrine a los 14 enfermos con padecimientos raros que tenemos en la entidad y siempre dicen lo que ustedes han escuchado con muchísimo gusto estamos en la mejor exposición a la mayor brevedad nos pondremos en mis huevos no se ponen a la brevedad, no hacen nada les vale madre y de repente levantan la mano para que el partido al que ellos pertenecen gane una votación para que les den a ellos más recursos para sus coches, sus teléfonos, su comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la incidencia tiene que ver con argumentación clara, precisa, contundente, pero sobre todo profesional, avalada por la certificación de datos y cifras que no serían una pinche invención de nosotros. Tiene que ver con documentos reales certificados, tienen que llevar argumentación perfectamente consolidada para que esos que no hacen su trabajo, lo tengan prácticamente hecho y solo presenten a consideración como un punto de acuerdo que después va a pasar por la parafernalia legislativa para en un momento ser aprobado. No lancen una idea o una, un concepto acabado en una circunstancia filosófica, el, vayan al grano, lo que quieren. Otra vez una senadora, Cristina Díaz por Nuevo León, se le ocurrió a la muy graciosa decir... Quiero establecer un punto de acuerdo en donde se iba a pedir que todas las, auto, todas las enfermedades o padecimientos raros en México para los 7 millones de, de personas que tenemos esos padecimientos, fueran atendidas a la brevedad. Como discurso suena poca madre, pero para atender a 7 millones que ni siquiera tenemos identificados, necesitaríamos 46.2% del Producto Interno Bruto de este país. O sea, no mami, no iba a pasar Nunca, nunca. Al contrario, cada día se le quitan puntos a la presupuestación para la salud. Entonces, hagan un concepto acabado en argumentación sólida que permita a sus diputados y senadores, que son muy huevones, algunos no, pero casi todos, tener un documento que les permita a ellos eh, lucirse prácticamente y decir, mira, te traigo este punto de acuerdo, que es un sentir social que está fracturando y debilitando esta estructura tan compleja de las familias por las mamás. Ustedes hagan que esa argumentación llegue a quien tenga que llegar. Si ustedes abren las páginas del de Congreso de la Unión y sus congresos locales, verán que viene perfectamente claro quiénes quieren salud, en sus diferentes comisiones, quiénes es quién en desarrollo social, quiénes es quién responsabilidad, todo viene perfectamente claro. Envíen sus documentos y sus peticiones, no como peticiones, sino como una intención de aportar. Hagamos algo, hagamos que en los próximos meses la Femexer reciba de ustedes y ustedes de la Femexer todas las intenciones que pueden ser clonadas, porque algunas se parecen mucho a otras, estamos hablando de lo mismo. Y llevémosla todos, juntos, al Congreso de la Unión. ¿Con quién? Con el encargado. Hace tres meses estuvimos en el Congreso de la Unión en una reunión de senadores porque iban a decir que ya estaban trabajando por los eh, enfermos con padecimientos raros ¿te acuerdas? querida preciosa, ¿te acuerdas? bueno, los japoneses senadores nos dejaron ahí, o sea nos invitaron ellos y nos dejaron ahí hablando solos evidentemente se los reprochamos y les reclamamos que no tenían madre de salirse de un recinto que es de nosotros por supuesto de los mexicanos pero en donde ellos habitan y nos estaban invitando a participar en estos temas. Todos dieron su punto de vista y se sacaron la foto, lo que hacen siempre. evitemos la foto, evitemos la foto de esos mamones, hagamos que hagan su trabajo, absolutamente, hagamos que hagan su trabajo. El cabileo tiene que ver con una responsabilidad participativa, que no se puede encontrar de otra manera, si no te enfrentas de manera interlocutiva con el de frente y le dices lo que requieres difícilmente podremos ser un licenciado en farmacología para expresar todos estos temas pero sí tenemos conocimiento de que nos está cargando la chingada en nuestros pacientes de eso sí sabemos y como sí sabemos de eso de eso hay que preocuparnos de entender, interpretar y poner a disposición de las mentes más obtusas que son a esos las cosas que son requeribles de manera inmediata para los mexicanos lo que digo lo señalo con enorme certeza. Tengo dos hijos que estaban desahuciados y a punto de morir. Ya les platiqué que obligué a que el presidente en turno hiciera su trabajo. Al presidente en turno. Hagamos que sea obligatorio para los senadores y diputados de la República hacer para lo que cobran su trabajo. Vámonos a comer el ambigú y luego regresamos. 20, 25 minutos.